Bien, eh, esto sigue aumentando. La ocupación cama está casi abarrotada, está casi llena eh, San Francisco de Macorís completo. Tenemos en Huiza, eh, tenemos creo que dos ventiladores disponibles. Hay 16, 17 camas hoy ocupadas. En el siglo XXI también estamos llenos. En el INE estamos llenos, materno infantil, tenemos repartidos entre, entre todos están como 17, 20, 22, no recuerdo exactitud cuáles que tiene cada uno, pero por ahí es que andan los números, de cada de esto, o sea que está sumando aproximadamente como 70 a 75 pacientes ingresados por COVID, incluyendo los pacientes que están en intensivos, que casi eh, los niveles eh, los centros privados están eh, saturado eh, en este momento. ¿Qué ha todas las autoridades de salud? ¿Es momento de <coughs> intensificar recibir las medidas? Siempre como colegio Siempre, médico hemos dicho que se debe ir aumentando lo que es eh, las medidas. Eh, como hemos dicho en algunas ocasiones, es preferible que esta Navidad no compartamos así como se hace normalmente, sino que solamente sea con las personas que conviven con uno porque así pudiéramos disfrutarla del 2021 porque esto es una situación muy muy eh, alarmante los negocios entendemos que necesitan su que es un ente productivo pero debe las autoridades pertinentes aumentar lo que es la vigilancia en estos tipos de negocios para que respeten lo que es el distanciamiento físico, lo que es el uso de la mascarilla, en pocas palabras, el protocolo existente para que estos negocios puedan fluir. Si se le da permiso para eh, ejercer sus labores, que sea con un número mínimo de personas y que lo pongan a rotar para que la, la más gente pueda pasar, pero no hacer el aglomerado, que se están haciendo en todo estos tipos de negocios, tanto lo que son los lugares de expendio de bebidas, los lugares de comida, las tiendas, las clínicas, bancos, etcétera, etcétera, que deben volver a un protocolo de cómo manejar los clientes. Y en las casas tener de nuevo el protocolo que teníamos cuando arrancó la pandemia, que recuerden que estábamos todos atemorizados, que uno llegaba y se bañaba, mucha gente se bañaba en el patio de su casa, otro en el primer baño de la prime, eh, eh, eh, más asequible para dejar toda la ropa afuera. Debemos volver a eso, honestamente, porque el, esta pandemia, este virus, está atacando mundialmente, está atacando nueva vez.